Acá. Parece un cantante de bachata. Eh, Por lo menos un, Porque... un cantante de romántico. E Por sí. lo menos parece un cantante de romántico. No, no, no de Denboy, cuestiones sí, de ese. Sí, sí. no, ahí ahí vayata, ya, A la jazá. A mí me gusta Calle 13, ¿viste? Sí, sí, eso, esos tigres son interesantes. Eh, bien, muchas gracias, Amado. Muchas gracias, Warner y a cada uno de ustedes por permitirnos llegar eh, a sus hogares ¿sabes lo que y tiene compartir. que aclararle eso a la gente que nos ve que a veces me dices Yer Yang y a veces me dice Warne y Warne es mi apodo para que la gente lo maneje sí. no vaya a pensar que te está dirigiendo otra eh, persona eh, la gente te identifica más con Yer yang, sí, sí, así es. porque sí. el nombre como que no lo pueden decir bien y como que le gusta sí. por ejemplo en Arenoso tú tienes un amigo que te quiere machacar <risa> que te dice Ey, yei, Yang. Yei, yang. <risa> Sí, así es. Bien, ayer en la tarde, en las horas de las seis de la tarde, estuvimos en el Club de los Maestros eh, juramentando eh, decenas de profesores y dirigentes del PLD y dirigentes del PRD como Freddy Espino, que es el director electoral del PRD. Ayer fue juramentado. Yo envié una foto que quiero que la presenten, en lo que voy mencionando los nombres. Eh, con la presencia de Chubasque, de, de Franklin Romero, de Siquio ng de la Rosa, de Olmedo Cava Romano, de Nicolás Hidalgo, de Dorina también, y de candidatos a regidores. La clase magisterial que encabeza Alberto Durán, Gabriel, y todos esos muchachos han hecho un trabajo político y ayer se juramentaron Elvis de Jesús, presidente de intermedio del PLD en Loma de la Joya. También fue juramentada la maestra Noemí del Orbe, dirigente del PLD en La Guasuma. Verónica de la Cruz, dirigente del PLD en La Guasuma. Ambioris Ventura dirigente del PRD en el distrito municipal de Jaya. Y como dije, Freddy Espino, dirigente del PRD, eh, secretario electoral, y también eh, nuestro amigo El Mello, fue juramentado ayer también. Wandy García, presidente de intermedio de Ugamba, del PLD, fue juramentado ayer. Así anda la situación. Y algo importante también anotar en estos nombres. Ayer fue juramentado el tío de Francisco Javier, el ministro de Turismo, Silvestre García Díaz. Fue juramentado ayer, ustedes lo ven ahí con camisa gris, al lado de la camisa de, de cuadro. Pero esa foto parece como vieja, Fulvio. No, fue ayer, esa foto me la envió. Fue, no le veo de como el cuadro amarillo. Teléfono. David Díaz. Ahí tenemos a, a Freddy Espino en el frente. Tenemos también a Silvestre eh, García, tío de Francisco Javier. Ahí fueron juramentados decenas de maestros eh, que van a apoyar ¿Dónde el en, en, la, en el Club de los Maestros, ayer ah. a las seis de la tarde. Ah, okay. Sí, ayer. Bien, por otra parte, quiero compartir con ustedes lo que está sucediendo en el diálogo que se está sosteniendo eh, ...entre los partidos y la sociedad civil de República Dominicana en el Consejo. Y quiero compartir con ustedes dos minutos de la intervención de Paliza... ...a raíz de la presentación precisamente de Francisco Javier... ...donde ellos no quieren la figura del fiscal electoral. A sazón de eso... Se presentaron terna, la misma Jenny Berenice que fue presentada por el PRD, por el PRM, ella misma eh, declinó. declinó por condiciones eh, que ella explicó dentro del ámbito de la judicatura. No obstante, se presentaron otras ternas si y se estaba discutiendo eso ayer. Y por ese entremes que, que hubo ahí con Francisco Javier y Paliza, yo quiero presentar estos dos minutos de Paliza. Pueden pasar por favor, producción, con la intervención de Paliza en el proceso de diálogo que se viene realizando. Ministro, que usted presuma que yo soy ignorante, quizá lo sea, y tengo la capacidad y la humildad suficiente para admitirlo. Ahora, que el pueblo dominicano, usted presuma que lo sea, es una falta de respeto.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 de su total confianza. Ahora, no he querido llevar esa conversación a ese nivel, ni a ese punto. Pero la verdad está aquí que ese consejo del Ministerio Público, ojalá usted mencione los nombres, que son todos miembros o vinculados del Partido de la Liberación Dominicana, comenzando por quien lo dirige, que es miembro del Comité Central de su partido político. No busque confundir al pueblo dominicano, que no es tonto, y una de las instituciones con menos confianza que tiene el pueblo dominicano hoy es efectivamente en el Ministerio Público por esa condición que ustedes le han dado a esa institución pública. Que antes que ser independientes, todo lo contrario. Y aquellos que son independientes lo han querido callar. O acaso, por ejemplo, la misma fiscal que propusimos no la ascendieron, supuestamente, cuando todos sabemos aquí, que esos ascensos no son tales. Esa es la mecánica que se ha ido utilizando durante años. Y sí, han logrado tener un Ministerio Público a imagen y semejanza del Partido de la Liberación Dominicana, con honrosas excepciones. Nuestra solicitud aquí no es la de impedir que se nombre, todo lo contrario. Quien ha traído esa solicitud sobre la mesa hemos sido nosotros? No ustedes. quien hemos colocado en la agenda ese punto hemos sido nosotros? No ustedes. Por razones muy obvias. La ley siempre es buena para regular al fuerte Y el que tiene el poder hoy es el gobierno dominicano El poder coercitivo, el poder militar porque... Bueno, ahí estuvimos viendo la intervención de Paliza Y él menciona tres puntos sumamente delicados El primero es justicia acomodada Con cuadros del PLD para, mantener, ...para tener un ministerio público de su confianza. Y él explica por qué. También en, en, en la explicación de Paliza, que no está ahí eh, dada porque faltaba, la Junta Central Electoral envía funcionarios élites a diferentes juntas del país... En, después del momento de las votaciones, para tomar decisiones por encima de las direcciones municipales que responden al PLD. Y lo otro más delicado que él dice también, es que militares que son cuadro político del PLD son enviados a diferentes provincias en ese día de las elecciones, día antes y día después y durante el día de las elecciones. Tres casos sumamente delicados en el proceso democrático que estamos viviendo. De los funcionarios que se envían, requerimos nombres, todos los nombres. De los militares también, como partido de la oposición, requerimos todos los nombres. Y también necesitamos esa figura electoral. ¿Para qué? para garantizar, para garantizar que ahí no se cometan malversaciones de esos votos ahí emitidos. Vamos a votar el domingo y ojos abiertos, todos a cuidar esos resultados. Sí.